a ver cómo tener las opciones de Bluetooth en el menú contextual nos apoyaremos de una aplicación gratuita que no tiene virus dejaré el enlace en la descripción del vídeo se instala Pulsando aquí, todo siguiente, siguiente, muy fácil, no lo voy a volver a instalar. En este recuadro vamos a escribir Bluetooth, para estas primeras letras ya nos vale, para que nos salga esta opción, pulsamos doble clic con el ratón, con el botón izquierdo, Luego ya es simplemente marcar esa casilla y ya tendríamos las opciones de bluetooth en el, en el menú contextual.